Te saludo nuevamente desde Crescante. Yo hoy estaba revisando ahí entre las ligas que tuve del Internet un estudio que Harvard ha hecho durante 80, más de 80 años, donde identifican que existen nueve hábitos que te ayudan a alcanzar la felicidad real y que ésta se vuelva eh, duradera. Y con eso vamos a empezar.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 Número dos, trabaja tus relaciones casuales, es decir, esas relaciones que son muy sencillas, muy ligeras, de un contacto muy rápido. Y ábrete a la posibilidad de irlas haciendo crecer. No te pierdas de esa oportunidad de conocer más personas.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 El número tres, dominar el arte de la conversación. El arte de la conversación es prestar atención, dedicar un tiempo efectivo para conversar con la persona, sin distractores como es el celular, que hoy vemos que es muy común estar disque en conjunto, pero estamos con distractores celular, televisión, eh, otras cosas, y no somos capaces de entablar una conversación. Así es que practiquemos las conversaciones.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 Practica los actos de amabilidad y bondad. ¿Qué quiero decir con esto? Si no eres amable o bondadoso con las personas, trata de modificar tus modelos mentales y empieza a generar esos actos de bondad y amabilidad hacia otras personas, empezando con un simple saludo, aprender su nombre, preguntando cómo están, felicitando por alguna situación alguna tarea, actividad que han hecho en tu oficina, en tu casa, en tu lugar, reconociendo a las personas. Y por otro lado, actos de bondad, pues regala abrazos, prepara sándwiches para un hospital, haz algo que genere en ti la práctica de la bondad y la amabilidad. Número cuatro, practica los actos de amabilidad y bondad. ¿Qué quiero decir con esto? Si no eres amable,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 trascendentes para ti, donde puedas participar en un vol voluntariado. La idea del voluntariado es ponerte al servicio de los demás. Sin lugar a dudas será, primero que nada, gratificante para ti el poder ayudar y construir un legado hacia los demás. Número cinco, busca causas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 a los demás ¿de qué te sirve vivir lleno de resentimientos enojos e inclusive odio hacia otras personas por alguna situación que te hirió a ti la verdad es que el único que se hace daño teniendo este tipo de sentimientos hacia las personas eres tú porque la otra persona inclusive puede ser que ya ni se haya dado cuenta de lo que hizo y tampoco le interese y tú sigues machacando sobre la misma herida sin aprender a soltar y perdonar es un acto de sanación heroico para ti número 6 aprende a perdonar no hay acto más sano para ti que perdones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 trabajes desde la humildad para saber que cualquier persona te puede aportar en tu vida y ayudarte a conocer aquello que desconoces o que no entiendes. Practiquemos esta oportunidad. Número siete. Sé curioso y humilde. Y esto me refiero a que preguntes todo aquello que no entiendes o que no has aprendido. Y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 trabajes desde la humildad para saber que cualquier persona te puede aportar en tu vida y ayudarte a con número ocho practica las expresiones de amor hacia tus amigos hacia tu pareja y hacia tus hijos o familiares Qué trabajo a veces nos cuesta expresar todo lo que sentimos a través de nuestro amor agradecimiento a decir esas personas. Pero no nos encasiñemos únicamente a nuestro lenguaje del amor, porque a lo mejor la manera en que nosotros concibimos el expresarlo no es la manera que les gustaría a las otras personas que lo pudieras hacer. Ábrete a la posibilidad de aprender cómo les gusta que les demuestres ese cariño, amor y dedicación que quisieran.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 Número ocho, practica las expresiones de amor hacia tus amigos, hacia tu pareja y hacia tus hijos o familiares. ¿Qué Número nueve, muestra tu vulnerabilidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Que todo mundo vea que eres un ser humano, con luces y con sombras, con defectos y con muchas virtudes. Pero, al final de cuentas, eres un hombre o una mujer que te reconoces como persona y que reconoces que tienes muchas oportunidades y que te duelen cosas, que te hacen feliz cosas y que simplemente estás trabajando en tu autoconocimiento. Número nueve, muestra tu vulnerabilidad. ¿Y qué quiero decir con esto?